A veces soy un cristiano arrojado a las fieras, otras un espectador que desde la gradería del circo contempla el espectáculo. Juan Eduardo Cirlot, 80 sueños.